¿Cómo están, amigos y amigas de YoUtube? <ríe> Soy Nico de Adercid y en esta ocasión me encuentro junto a mi hermano en el gaming, Kako. ¿Cómo está, comunidad querida? Nico, un placer como siempre. Puesto que vamos a proponerles embarcarnos en una serie de viajes a través del tiempo de la mano de ni más ni menos que las revistas que se publicaban en esa época. Les comentamos que acá, en el búnker de Seed eh, somos poseedores de una amplia colección de revistas Action Games y Club Nintendo. Y mmm, la propuesta va a ser que básicamente les empecemos a ver en orden cronológico, eh, de a una por vez. Empezando por... Eh, agosto de 1992. ¿Qué te parece si empezamos por la etapa, Caco? La tapa Lo primero que me remite... Bueno, un poco adelantado en el tiempo, ¿no? Pero SEGA VS FAMILY. <risa> es exactamente el mismo concepto, exactamente. Eh... Pero bueno, con SEGA VS FAMILY, ¿sabés a qué me refiero? Aquel sí. famoso emulador de PlayStation que muchos supieron tener. Había un emulador, SEGA VS FAMILY, que quisiera aprovechar para preguntarle a la comunidad, puesto que, no sé si vos recordás, Caco... Que yo tenía el Sega vs. Family. Sí, sí, por eso, por eso lo recuerdo. Y que ¿no? me rompió dos memory cards. <risa> era, era uno de los mitos urbanos que uno había. Uno de los mitos que lo, yo me encargué de, <risa> de desperdigar ese mito. Era que el Sega vs. Family te quemaba la memory card. se la borraba toda. Si a ustedes les pasó, por favor cuéntenlo en la caja de comentarios. Vemos acá un hermoso dibujo de Mario. Con unos colores plenos. Eh, bastante apagados que me encanta. Y el Sonic... Eh, la, la tapa es rarísima, es, es casi tierna como está hecha, parece es una propaganda de, de juguetes Es muy minimalista, sí, pero pero tan simple como efectiva Exactamente, o sea. tan simple como efectiva Yo te voy a contar algo, Caco, esta revista en realidad era brasilera eh, Está basada en una revista brasilera, como que medio la, la tradujeron y le metían alguna que otra cosita Arrancamos acá con la primera página, vemos una publicidad que ya te da a entender que era brasilera. Exactamente, porque hay mucho Master System en esta revista, y acá y no tuvimos lo tuvimos Claro, todo lo que tenga Master System viene más de Brasil. O capaz que nosotros somos unos pobres diablos. No, no, esto me lo confirmó alguien con quien yo trabajé, Gino Leal Freitas, de brasilero... Sí. Claro. Que, que él, él tuvo mucho más Master System que... que de primera mano te contó que allá sí, en sí. Brasil era la Master System sí, la posta. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, este es el tercer número. Lamentablemente vamos a empezar por el tercero porque... Porque somos... Somos pobres pero honrados. ¿no? <risa> Como diría dirá edito. <risa> eh, no tenemos todo completo la revista. Pero la tenemos casi completa. Tenemos un montón de números. Así que vamos a generar el material que hay. Y sobre todo, o sea, tener en cuenta que es Action Games... Y no tanto Club Nintendo, porque... ...nada. Hay Club Nintendo. Claro, pero la Action Games es más para la gente. ¡Claro! De, como nosotras que tuvo más Family que Nintendo o Super Nintendo. Algo que va a ocurrir a lo largo de los videos es que vamos a empezar a comparar las visiones. ¿Por qué acá no hay una Club Nintendo? Porque la Club Nintendo que tengo es de un par de meses después. Entonces vamos a empezar con Action Games, que es lo que hay de este mes. ¿Qué ocurría en el año en Agosto de 1992, Caco? El Spider-Man de Master System, una propaganda muy linda, algo que tiene la revista es que tiene estas propagandas que son hermosas. Y todas estas consolas son las que estaban en vigencia. La Super NES, la Nintendo, el Game Boy, la, la Mega, le dicen a la Genesis, al 16-bit. Master System, Game Gear. Entonces en consola lo máximo era el, PC. La, la Super Nintendo. Sí, la Super Nintendo. La PC siempre estuvo. Pero. Y acá tenemos el índice, que no lo vamos a leer porque lo vamos a ir viendo. Abrimos la primera página Más propagandas, pero son propagandas tan lindas y que te daban tanta manija. <risa> Con todos esos periféricos. Sí, todos es... deben ser horribles, boludo. Pero. Videomation. Mation. Video -mation. mira este juego es un juego de dibujo. Lo tendríamos que hacer en algún video. Esto es muy lindo. Reconfuso confuso, cómo hablaban del family. Game manía dice, ¿no? Donde tus hijos se divierten jugando con las mejores consolas Y este dibujito que es Tipo legendario ese dibujito eh, Cuando Lean me dio las revistas eh, Abre la página y le digo No, y eso, y esto, dice bueno, <risa> <risa> es, eh, es Terrible Ah, por supuesto agradecerle a Lean Por ser el proveedor de este material Lean, te queremos muchísimo fíjate el Family Línea Beat, Bitgame Game 100, 8 bits bitgame Game 208 bits Video racer 2000 Super microgenios, como que te, te lo vendían como con salas distintas y con el chamullo en línea de beat. Es rarísimo cómo se referían a los families acá. Y acá notas de interés sobre los videojuegos. Acá están hablando, ya desde, ya desde acá se hablaba sobre cómo defenderse contra la piratería. Acá hablan de la, de la guerra <risas> Sega-Nintendo, cómo iban así a la par vendiendo uno más que el otro. Esta propaganda muy linda de NT, pero fíjate, ¿no es nt -Deck, Con una E... Le taparon la E Qué acá, verdad. y mira que lo que se distribuyó por NTD Electrónica Argentina. Es rarísimo. Muy raro. Acá vemos también más novedades. En esta época iban a aparecer juegos de los Simpsons para Sega. Eh, y se iba a hacer un juego de duro de matar para la Super Nintendo. Y un ah, este es. No, una... eso es de coso, de Pit Fighter puede ser. Sí, esta es una lista de juegos que, iban a... que recién fueron lanzados en Estados Unidos. Puede ser que sea Pit Fighter, tenés razón, pensé que era Van Damme. Juego de mierda Pitfighter. Acá se habla de un periférico trucho que es un transformador para las. para las Game Boys. Que se, para la Game Boy y el Game Gear. Y fíjate cómo se llamaban. Eh, Dinacom los hizo. Game Pack y Game Gear. No. Game Pack y Gear Pack. Obvio, entre paréntesis. <risa> Action Games. Un suceso espectacular. <risa> se, se lanzaban así flores a ellos mismos, boludo. Estamos recopados con la repercusión que tiene Action Games. Es impresionante la cantidad de llamados telefónicos que recibimos a diario. Esto, ¿se escucha esto, se incrementaron aún más con la implementación del top 10. Este es re lindo, boludo. <risa> eh, y te cuenta que se están esforzando un montón por hacer bla, bla, bla, bla, bla. La... Como dice acá, por eso te pedimos que nos llames y escribas, porque le, dice que los llamados y las cartas son lo que mejor le hacen a la revista. Eh, y es, nos llames y escribas para que Action Games siga haciendo lo que vos lograste de ella, la mejor revista argentina de videojuegos. <risa> Y bueno, no, no cambia mucho la historia, o sea. Y acá otra propaganda más, que es para mí la, de las cosas más lindas que tiene las, las Action Games. Tiene ¿sí? un montón de propagandas que son hermosas, boludo. Mira estos dibujitos impresos con esos colores raros, boludo. Sí, sí, es una página impresa de tres colores nada más, y entonces por eso como que se repetían y salían esas cosas. Mario amarillo. Hermoso. Pero que responde justamente a la esencia de. Al menos es de esto, Mario. Sí, es como... a la esencia de la cultura del family y del que, Sega. Que los personajes tienen que tener tres o cuatro colores. Sí, sí, sí. Y aparecen en lugares dudosos, además. Muy lindo el nombre. Super Game Club inauguraba en Córdoba el 11 de julio. Ya, había inaugurado, ya había inaugurado para conocer la revista. Acá recién está la editorial. Mirá. Eh, o no, La información, es muy raro esto, esto generalmente es en la primera página Pero acá como... te dice quiénes son los involucrados ¿Ves? Y acá dice que está basada Esta es la versión castellana de Azal Games <risa> <risa> Noticias desde Japón Acá cuentan que Japón, que Nintendo Compró en Estados Unidos un equipo de... de béisbol. Y que los Yankees estaban calientes con Nintendo Como que le decían, eh, que viene la propia cero nuestro <risa> Es terrible, ahora se armó un bochinche de aquellos. <risa> no, porque hablar de esta revista es buenísimo. Sí, mal. Eh, basta de chismes y vamos al tradicional informe sobre los games que están apareciendo aquí. Y acá te habla de todos los, los jueguitos que están saliendo en Japón. Tecmo Super Bowl, National Football League, unos juegos de mierda. Sí, todo muy... Y acá hablan de un tal juego Super Hawaiian Land Que es muy es muy interesante lo que dicen Como que me dieron ganas de jugarlo El muchachito baila, pasa por mil peripecias <risa> Con su arma de ondas sonoras que paraliza momentáneamente al enemigo Y que PC Engine lanzaba Gradius y Salamander Que son como de la misma saga más o menos eh, para la, la otra consola esa, la PC Engine. Mirá qué lindo esto también. Este family uh, no lo tengo, boludo. Es el family Edu, mirá, yo pensé pero que, que tiene que forma de Electrolab. De electrolab. Claro, tiene, que... Pero esto es diferente. Después hay una propaganda de Electrolab. Miren qué lindo. Y Electrolab tiene acá la marca con dorado. Sí. Miren qué linda imagen. 10 años de permanencia en el mercado avalan nuestra marca que con tecnología propia, manufactura nacional, garantía real y calidad indiscutida, le brindan la mejor y más sana diversión para toda la familia. <risa> más sana. <risa> Edu, líder en videojuegos. Me encantaría... Edu, creo que todos y todas los que vivimos esta época, Edu, le tenemos muchísimo cariño. ¿Quién es? ¿Quién <risa> es? ¿Quién es Edu? ¿Es alguien, Edu? ¿Dónde queda? A ver, Capital Federal dice. Ah, hay uno que creo que Argevisión quedaba acá en La Plata. No, mirá. Una estos extensa son... nota, sí. Como los dibujos que hacía yo. <risa> sí, tal cual. Es muy lindo los dibujos. Solo vamos a ver. Y habla de la guerra Sega y Nintendo. ¿Yoshi volaba? Yoshi tiene un salto. No, como que doble queda flotando claro. un cachito. Hace como un tirrrrrr que así. Porque dice que Mario tiene un nuevo amigo y en esta ocasión es un dragón que además vuela. No sé. Ahora, porque yo no jugué Mario World en su, en su profundidad. Yoshi, con Mario montado en la, encima de la capa, ¿vuela? No tengo ni idea, no me acuerdo. Lo jugué una sola vez al Super Mario World entero. Me gusta más el Mario 3. Totalmente, y es lo que tengo. Eh, claro, es lo que tengo. No lo tengo en Mario World. Acá vemos que hablan de eso. La guerra Sega Nintendo. Contando que, eh, cuáles son las mejores armas de cada uno. Y acá incluso están... Graficada. Está graficada la guerra entre Sega y Nintendo literalmente. Se están cagando sí. a piñas, boludo. No, empiezan están, están acá ellos. No, no, no, no. no. Ahora vas a ver, boludo. Empiezan ellos acá. Ah, ¿Ves no, que se empiezan están... como tirando cosas? Sí. Después está esto. Ellos le tiran la piedra. Ellos responden. Fíjate qué loco que Mario lanza rayos de los ojos. <risa> ¿O es Mike el que está? No, es Mike el, el que de está de disparando, están, acá, están yendo ellos. Está y... el Shinobi acá, mirá. ¿Es Shinobi o de las ninjas? Eh, no, es Shinobi, Shinobi. <risa> y acá, vuelve Nintendo a pedrarlos también. Sí. Y es como una guerra de barra bravas, boludo, porque van con sus banderitas. Sí, sí, sí. Re divertido, boludo. Eh, bueno, y te contaba los juegos que había. El Sonic recién salía. Acá ya en, se enroscaron. Mira un choripán. <risa> Acá ya se enroscaron, hablan de los Star Wars. De Star Wars de Family me enteré recién que había dos, boludo. Yo me sé que había uno solo, que es el que tengo. Uh, Mira un... lo que es esto, un centerfold. Esto es tipo. un porno para nerds, boludo. El primer family que, que, con el que hemos solido transmitir. Ah, sí, sí, el primer family con el que transmitimos. Los primeros videos de Arce y de Family Game fueron con, este, con, este, con esta consola una página doble pagaron boludo para hacer esta propaganda del video racer que, que le tenemos que al video racer pero hay que decirlo pesa 2 gramos mm, decís? el plástico el plástico es frágil o sea es es muy atractivo pero no sé si es el mejor family creo que acá pelaron mucho no, el hay, joystick me gusta el, el joystick mejor me gusta. claramente no es y porque es un joystick eh, muy raro modo, en, modo Enderman, ¿o no? eh, me gusta me gusta sí sí sí su sí, formato yo creo que acá pelaron simplemente a la novedad de, mira tiene forma de auto, oh, ¿no? ¿eh? Y no solo eso, es ¿eh? el auto rojo, el del Road Fighter. Claro, sí. Ah, es buena esa, mirá, no te lo dicen específicamente, pero no, posta, pero tenés razón. Es el juego y... Racer llega a la Argentina, una aventura sobre ruedas. Sobre, Viví... sobre ruedas estáticas, porque no se mueven. <risas> Viví toda la emoción con la nueva Racer una máquina de última generación con diseño aerodinámico para ganar en la posición de los videojuegos. ¿Qué? Te chamulla mucho con características técnicas. Dos joysticks con select, start y turbo <risa> de, de alta, alta performance. performance. Sistema Palenio original. Eso es lo que no entiendo. Siempre dicen palene original. Eh, 220V, indicadores luminosos de encendido. <risa> Doble sistema de conexión para <risa> acceso. No <risa> se exporta el joystick. ¡Qué chamullo! <risa> <risa> Salidas para antena de TV, audio y video directo. Video Race es totalmente compatible con todos los accesorios y cartridges existentes en el mercado. Eh... Re vaga esa respuesta. Todos. O sea, todos incluye los 16 bits también. Y mirá sí, qué sí, linda. Sí. Qué lindas fotos de los jueguitos. ¿Cuáles están? ¿Bitajus, Tetris 2? Bass Bunny? ¡El Gotcha! ¡El Gotcha! El Battletox dice cuál es. ¡Uh! Está re difícil ese. Shooting Range. El shoot, Shooting Range. Es uno de pistolita. Una experiencia de última generación. Video racer es un modelo exclusivo. Importado y garantizado por Bit Argentina. La empresa, más, la empresa con la más amplia gama de videojuegos del país. Me gusta la marca, el logo de Bit. Boludo. Y con el desgastado del... Mirá, del en nodo, un montón de ahora. lugares está. Servicio técnico, capital, eh, interior, Buenos Aires, Tetris Club, un lugar <ríe> El Tetris Club, boludo, qué lindo nombre. Bueno, continuamos. Eh, mi por Angelito. Vamos a ver el... Es un juego de mierda, me parece mi por Angelito, ¿no? Así así lo tiene la cultura general. Lo pone como bueno. O sea, es 3 de 4 es esto. Sonido eh, normal. Eh, no sé, yo nunca jugué este home alone. No, Yo tampoco le, me he colgado mucho porque... Super Off-Road. En los Estados Unidos las competencias de Off-Road se realizan en pistas cubiertas de barro y rodeadas de tribunas donde el público delira de entusiasmo. Sí. En este juego vas a disfrutar las emociones de un deporte en el que vale todo para llegar a la punta. Lo único que importa es la bandera cuadros. Por eso toma atajos, choca a los otros competidores, maneja tu pickup roja a lo bestia. Habrá tres máquinas más en la pista: el gris, que tiene super turbinas y está manejado por un campeón; el azul, que puede ser manejado por un segundo jugador; y el amarillo, que es siempre cola. ¿Qué? ¿Qué rayos decir con eso? A poco de empezar el juego vas ganando dinero y equipando tu pickup, y ahí termina la nota. Mirá que bueno truquitos, ¿Eh? Darius Twin, Super Retail, Super Mario World Hermosa la secuencia esa de Mario Sí, sí, sí, sí, muy buena Este tendría que haberlo puesto acá igual Sí, sí Mirá, otra página doble Turbo Game, mirá, estos yo te los miro y me re gustan, boludo Me desconcertan un poco igual, eh, un Genesis al revés ¿Querés desconcertarte? Las imágenes estas, boludo Vamos a ver si las podemos filmar bien Mirá el Mega Man 2. Mega Rockman 2. No. ¿Qué carajo es eso? Doble Dragon 2, tiene esa imagen que es hermosa. <risa> Gradius. Es buena la de Gradius también, eh. Es muy buena. Esta es terrible. <risa> Castlevania Junior, mirá ese dibujo. Es el. ¿Qué es Drácula? Sí. Lo hicieron parecido al personaje, pero, ¿viste? Como pero, que se nota que, lo, que está basado en ese juego. Es, sí, pero, pero el resultado es terrible. Es casi tremendo. Como el, el primer Sonic de la película del Sonic. Sí, después, bueno, el de los Simpsons es, es perfecto. Wow Man. Top Gun 2 también. Yo Novi también, siendo que es un personaje caricaturesco. Y este, me encanta, boludo. No, Street Fighter no. 2010. Es sí. muy bueno este dibujo. Ah. Acá tenemos otros juegos. Final Fight. Un clásico. Eh, un juego que no me gusta a mí tanto. No, yo tampoco le he dado así. Tampoco soy muy bitemapero. pero... Sí, si juego mucho en Mighty Final Fight de Family. ¡Oh! Por Dios. Esto es muy lindo, boludo. Megamon 4. Qué lindo ver esto en una revista. Hermoso. Eh... Esto. Es hermoso. Me encanta, boludo. Me encantan esas cosas. Eh, y esta gente encima... Me parece, esto todo era analógico, boludo, las fotos esas, tenían que pasar por todo un proceso re denso. Mal. Tommy Jerry. Qué juego, este juego es bueno, boludo, mirá, lo, le dieron un re buen puntaje, boludo, no sé si es tan bueno. Qué raro que no tenga controles, ¿no? Como parámetro. Sí, pero es un juegazo. Es un buen juego, es un buen juego, la música es muy buena también. Tortugas 3, un truquito tiene, mira, Es una estrategia, no truquito. Te dice cómo cagarte a piñas de verdad con ellos. Mira qué bueno esto. Toda la aventura de Super Beat Game, Super Off-Road. Ah, porque es beat, claro. Lo gracioso es que te dice Super Off-Road acá de la nada y acá no te lo nombra nunca más el juego. ¿No te dice por qué está puesto esto? Sí, sí, ni siquiera una imagen del cartucho, nada. Es como que dijeron, vamos, tenemos que mostrar el juego y al lado una imagen explosiva, ¿viste? Vamos a poner un camión... Eh, muy, muy lindo esto, muy lindo. ¿Cuál es el chamuyo? La más sólida y sofisticada máquina de videojuegos. Conector de cartridges con cortina protectora y botón expulsor. Doble entrada de joystick y accesorios. Dos joysticks de robusto diseño con select, <risa> start e inclusive salida para auriculares. Uh, con eso. La, me compró, boludo. Estoy de acuerdo con la de robusto diseño, igual, ¿vale? eh. Che, yo sabés que rey quiero tener la. Esta, la microgenius, boludo. No la tengo. Es buena, es buena máquina, es buena ¿La máquina. ¿La tuviste vos? No, no. Eh, la conocí hace muy poco, lo he dicho en realidad. ¿Son los mismos joystick que el Video Son los mismos joystick que el Video porque son de beat, además. Sí, pero de creo. otro color. Y además, y, y. Claro, ¿sabes qué? De hecho, debe ser estos, deben ser sobrantes de la fabricación de estos. Porque a mí los joysticks de esta máquina me vinieron con entrada para auricular, pero no sí. hay nada ahí. ¡Ah, mira Está el hueco para la entrada, para el jack input, y no hay nada. Super estrategia de Battle Toad. Te dicen cómo ganarlo. Mira. De haber tenido esta revista hubiésemos terminado ese video. Que nos perdonen las tortugas, pero estos sapos son fantásticos. Battle Toss merece 10 puntos en todo, bla, bla, bla. Nunca mejor dicho Action Games. Sí, mal, mal. Otra propaganda más. Vale todo por las propagandas, esa revista, boludo. Chicos, se acabaron los días aburridos con los videogames en sus casas Llegó Froggy La línea de videogames para toda la familia PAL-N de origen Con controles desconectables Es bueno ese dato Controles desconectables, eh Sí, sí, sí, sí, sí. Tengo esta Froggy, mirá, es la que tiene sí, el Mario este la champita esa de Mario Este sí, el... y no se tanto con las características de la canción No, consola. no, no La Froggie... verdad es que Froggy es bastante, Bast bastante, bastante digno Sí, sí Miren, con ese Mario Qué loco, ese dibujito, ¿no? ¿Y los juegos cuáles son? Robo Cop, y Robocop y Pac-Man. Calidad Froggy garantizada. Re bueno el chamullo de Froggy. Eh, es una consola en la, con la que uno puede contar. Bueno, la iluminación ha cambiado puesto que el sol... Puesto que nos hemos pasado toda la tarde mirando esa revista y el sol empezó a bajar. Pero vamos a continuar con esto. Acá nos cuentan, mira, que Mario ya vendió 35... 32 millones y medio de, de cartuchos en todo el mundo Y sí, no, básicamente es una página engrandeciendo a Mario Y acá están los, todas las ventas hasta ahora de los demás juegos de Mario mira Super Mario Bros salió en el 85, tiene 20 millones Super Mario 2, calculo que sale el de Japón Tiene 4 millones vendidas en el, en el 88 Mario Land en el 89, 1.5 millones Super Mario 3, 7 millones en 1990 Qué poco 7 millones para el Mario 3, ¿no? Sí, pensé que iba a ser el que más vendía. Capaz imagina. que no había salido en Estados Unidos todavía. Uy, Mirá, mira acá te dan con todo. El truquito del Mario 3 para. Ah, qué lindo, boludo. Para el, para la flautita. Qué bueno esto es, es re valioso, boludo. Sí, yo eso lo aprendí de casualidad. Es re valioso o, este o material. O me, me lo pasó a alguien así como, como de dónde, no me acuerdo. Yo lo aprendí por intuición, este me acuerdo. Me acuerdo del día en el que lo descubrí, boludo. Subía ahí, llegaste a esa punta, porque subías ahí porque. Porque el Mario 1 ya había precedente que te metías por arriba, viste, de las cosas en los niveles de los castillos. Entonces fui al fondo y digo, que no hay nada? Y apreté para arriba. Y sí... El que estuvo buenísimo cuando lo descubrí fue el de, el de la otra flautita. Sí. El que te metías atrás del escenario. Que está ahí, acá. Sí. ¿Te acuerdas que estaba re en pedo cuando lo descubrí, boludo? Fue en el Nicopalusa? Sí. <risa> Eh, Distribuidora del interior Distribuidor oficial para Córdoba de Bit Argentina Bit se compró toda la revista, boludo Mal Toda la línea de consolas de videojuegos Beat Game 100, Super Bitgame Video VideoRacer, Mega Drive <ríe> daré con el Video Razer, boludo. sí, boludo sí. PC Engine, Game Gear Simuladores, pistolas, ametralladoras Bueno, hay algo que es muy gracioso Que en un momento dicen que hay como un torneito O algo así O top 10 de juegos Y decía, botá tus tu juegos favoritos de... Family Game, Video Racer, <risa> Lo separaban del Family Game Sí, separa, hay una, Después lo vamos a ver, capaz que es en este número no, Mirá, mirá qué es, bueno mirá. este de Rusty eh. Sí. Qué buenos colores Ese dibujo, por Dios Muy buen dibujo el de Rusty, además que bueno tenerlo al, al dibujo este que no solés verlo grande Lo tenés en re buen tamaño acá sí. Así que podés ver, es, es alto material boludo. Mirá qué juguitos hay acá ¿eh? No a distinguirlos Esto lo tenés vos ese, no, no. ¿Seguro? ¿No es ¿Seguro? Se ¿Seguro? seguro? Seguro, seguro. No, no, no este no, no, no, está no, bueno, boludo. Wow. Me encantaría probar un joystick inalámbrico alguna vez. Este lo vi una vez, pero lo, no, no, no lo vendían con el receptor. Aquí hay unos dibujitos que están buenísimos, boludo. Sí, Tetris. ¿Qué, qué es esto? Y eso es. Eh, no es un Family, no, no. No, dice Gamate, Game, Game Mate. En vez de Game Boy, Game Mate. ¿Qué es esta consola tan interesante, boludo? Rarísimo. La pistola con sus juegos y la ametralladora, esta la tengo, boludo, también. ¿Y esa? Esta. ¿De qué es? Eh, es con cual me vino? Lo compré junto con un Ending Man. Mirá. O sea, suelte una fe en la de Solano. Rusty te adelanta siempre los más atrapantes videojuegos de última generación. Y vemos todos los juegos. Y de clásica imagen esta, que es tan <risa> linda. Que encima este family está como superpuesto, hay sí, una sí, NESA sí. en realidad. Es hermoso esto. Rusty Super Game, los videojuegos que más pantalla tienen en el mundo, ahora en Argentina. 25 años de experiencia en juegos infantiles, respaldan y garantizan la calidad de esta fantástica línea de videogames, presentada por Rusty. Rusty Super Game, revolucionará a los chicos, atrapará a los grandes y será el juego favorito del hogar. Adquíralos en las buenas jugueterías, videocomputación y casas de artículos del hogar de todo el país. Estuvo bien, pero pudo haber sido más gracioso lo, lo que escribieron. Ay, ¿Qué juego jugaban? El Mario, si sí, esa imagen. No, acá estos, digo, no los reconozco, son de Sega, creo. Sí, esta tortuga me hace pensar un poco, pero no sé. Todo muy raro, todo muy raro. Presentación Game Boy, mira, juegos de Game Boy. Este que es el de un laberinto en 3D. Eh, Tiny Toon, este es con el que hicieron el Tiny Toon 6 de Family, ¿no? Ah, ¿dónde están las miniaturas? ¿Está acá, eh, puede ser. Gradius, gran saga, mira, truquitos también para Game Boy. Y acá que tenemos de Sega, las cosas de Sega. Uh, el Outrun, qué buen juego. Y acá estas propaganditas que son muy lindas, mira, Center Games como casi de, de, de clasificado de diario, viste, sí, sí, sí. pero con un par de colorcitos esta es re linda beat, beat, boludo, cuánta guita ponía por una... <risa> es un folletín de, de Beat esta revista mira esto que bueno, este va a aparecer en un montón de lugares John Lucas Productions John oh, con y. Sí, sí. y y Lucas con K. con K John Lucas Productions va a aparecer en un montón de... creo que en todas las bandas de Beat de hecho aparece Chicos, ¿saben el paradero de John Lucas ¿Sí saben quién era John Lucas Productions. Déjenlo en la caja de, caja de comentarios, por favor. O sea, si vos todas las propagandas esas y yo veía esto, este es el lugar que iba a ir a comprar. Porque sería que iba a ser más barato. Más corto te lo hacían. Mal con ese tipo de, de aviso tan clasificado. Mira otra de Speedfighter. Speed Fighter, Pit Fighter sí, si acá está el personaje Buzz En <ríe> Buzz. el bar. <ríe> en la autopista el, en el subte dice una más trucos más truquitos mira un montón de trucos boludo encima para juegos inusuales valis 3 pero además gallares eh, boludo pero no, no te no te especifica la plataforma Batman lo que pasa sí acá está ah estrategia, estrategia Omega, mega se va bien boludo entonces moonwalker en el joystick 2 durante la pantalla de presentación qué y, y qué va a suceder si a ah tiempo? elegís cambiar de nivel dice ah ya se le tapa 2-2, saltó tirando sobre el comienzo de la segunda y gané la vida. Una vida. <risas> Mirá qué bueno es buena esta Europa anda. Intermod. La... Es, para, es para ripear el, el diseño del coso y hacerlo para re... fechas de recitales, cosas sí, sí, sí, ferias, cosas así. Me encanta esta también igual. Eh. <risas> Fila 1 videoclub Club. Un buen modo de entretenerte. Joysticks Turbo. Toda la acción de Mega Drive, todo el realismo y la definición de la tercera dimensión a tu alcance en los juegos más apasionantes de esta increíble línea. Ya, es como la octava firma de Beat. Beat son los chamulleros, <risa> los que exageran todo, boludo. Sí, sí, o sea, no es que no tengan buena mercancía, pero la verdad que la inflan sí. sobremanera con, con la labia. Master System, un jueguito, Mira qué lindo dibujo que te regalaban. Esto es graciosísimo. La, el amarillo ni se llega el a leer, boludo. Mirá, es la publicidad del Tetris Club. Ay, sí, mira. Hermoso. Beat Argentina, además, distribuidor exclusivo. Hermoso. Club de videojuegos Los, Los Pitufos, Pitufos. Distribuidor de Beat Argentina. Era. Ay, ojalá que alguien supiera la historia de lo, De la familia Bit Alquiler y consolas. Nadezhvla ¿Qué? Merck's Master System Juegos que no conocimos nosotros Lamentablemente, pero que tienen buena pinta Es linda los juegos de Master System ¿eh? Como esto, el Sonic 1 sí. De Master System Creo que no gané ningún juego de Master System Trucos Para Master System, Fantasy Star mira un montón de trucos para Fantasy Star ¿Qué niño jugó Fantasy Star en Argentina En este año, no? Alguno con. Hasta <risa> eh, es muy bueno este, este Centerfold también. Mirá, está todo guasqueado. O sea, <risa> yo recuerdo incluso la cosa absurda, porque a mí, a mí de chico me compraban la revista Big chicken En realidad se la compraban a mi, a mi hermana y yo llegaba a la Billy, que era la chiquitita. Que sí. chicken, pero en la Vichicken en la casi siempre terminaba con la publicidad de Master System. Bueno, el anteojito también, eh, Master System 3. Sí. Con los anteojos. Claro, esa es ¿Vale mi qué que lindo dibujito de Fantasy son, boludo. ¿Cómo accederían estos dibujos? ¿O los harían ellos? Game Gear, que están hablando. Top ten, Vamos a ver el Top ten de Nintendo. Este es el ranking que eligieron los lectores. Esto es lo que los hizo famosos según ellos, eh. Sí. El top 10. Votando podés ganar estos juegos de obsequio de Vita Argentina. Ninja 1, 1942, Road Fight 2, Chotos, Boludo Golf, Tennis Macro, Wrecking Crew, Super Mario Bros, Sky Kid, Final Mission, Predator, Epa. Epa, dentro de Iron 2. Son 1. Esos son para votar. Los picapiedras, no. no podés ganar estos juegos. Juju Legend. Wake up Soccer, Bugs Bunny, Atacos de Killer Tomatoes, High Speed, Super Off-Road. De, de hay un par que eran buenos. Sí, Final Mission, Adventure Island 2. Tenés que te podías ganar un, un buen cartucho ahí. Predator, boludo. También los picapiedras. El Juju, también. tomate asesinos. Juhu. Winner de julio. Super Mario 3. Bien, siempre tendría que estar sí. en el puesto número 1. De Simpsons 1. de Simpsons 2. ¿Por qué tan arriba los de los Simpsons, boludo? <risa> porque era la época, era la novedad. Y porque eran divertidos también. Porque yo me acuerdo que el de Bart patinando era divertido, le, le, le. Claro, más allá de dar los vueltas, te pasabas un rato. ¿eh? Claro, era divertido como juego. Tortugas Ninja 3, bien, sí. Battle Toads, bien. Tortugas Ninja 2, Dragon 2, Top Gun 2, Top Gun 2, <risa> <risa> Adventure Island y Castlevania 3. Ni un Ramos Game. Game Manía, muy lindo este Game Mania ¿Mira Esa carita <risa> que <risa> extraña, boludo. Ese pseudo Pac-Man en Villa del Parque. Game Club Parque, <ríe> un centro de videojuegos que ofrece. JFS Computación, para que Urquiza tenga toda la línea de consolas de videojuegos, todos los joysticks, pistolas, ametralladoras. <ríe> El genie, más de 600 títulos en la línea de 8 y 16 bits. Me mata cuando ponen la ametralladora. Sí. <ríe> Top 10 Master System, Golden Axe, Rambo 3, Shadow Danger, Paperboy, Pac-Manía, Double Dragon 2, Spider-Man Sonic, Alex Kidd y GP Mónaco a votá y participó por Un Master System 2. ¡Epa! ¡Ah! Los winners eran otros, claro. Mirá, antes todos estos pendejos habían ganado unos... Un jueguito. Claro. conoceríamos a alguien de acá? No hay ninguno de la plata, ¿no? No. ¿Ves eso lo pan que Qué curiosa. Importador directo. Tenemos el mismo dibujo de Mario que estaba en la tapa. Y en otras tantas páginas más. Con este... Pantaloncito que a la vez hace las veces de zapatilla, que están como unidos y del mismo color Y dice algo que estaba muy gracioso, se nombra la, las consolas, viste Y cuando las empezamos a leer hay algo que es por demás curioso o llamativo Family Game, que es el Family, ¿no? Nintendo, que calculo que será la NES y sí, sí Atari eh, NASA <risa> ¿Cuál es la NASA? La... Yo tengo una NASA que es de 16 bits, que ah, es Super Nintendo. Sí, yo eh, pensé en ma... la misma, así que asumimos que es. Debe esa? ser esta. Debe ser esa, sí, sí. Después de nuevo, Family Game, NASA. No sé por qué te pone acá de nuevo las cosas. Family Game, NASA, Nintendo y después te dice Action mm -hmm. Set. <risa> ¿Qué carajo es o sea, Ya una sé action cuál set. es Action Set, boludo. Esperame un cachito. Ah, no la tengo guardada. Action Set es un Family, me parece. Que dice Action Set en la caja. Claro. Yo creo que lo tengo, de hecho. No lo tengo a mano, el señor lo mostraba. Y mira, perpetrando la oh, mentira más grande. ¡Cartuchos combinados de hasta 900 juegos hijos de puta! Y aquí los nombres, muy buenos Un Descendiente de pirámide, está bueno eso, sí. Volver al Futuro 1, 2 y 3, Rockman 1, 2, 3 y 4, Super Mario 1, 2 y 3, Ghost and Ghosts, Castlevania 1, 3, Robocop 1, 2 y 3, que el 3 es el Super Rescue Solbrain. Ah, no, hay un Robocop ah, 3 también Adventure, oficial, 3, sí. El Super Robocop 3 oficialmente. Sí, Adventure Island, Batman 1, 2 y 3. The Simpsons, Indiana Jones, Top Gun 1 y 2. Battletoads, Frankenstein, Wonderboy. Wonderboy. O sea, ya dijeron Adventure Island. Wonderboy. ¿No? No, no dijeron sí, Adventure Island. Sí, sí, pero que están Adventure Island. Fue que raro esto. <risa> <risa> Vamos a ver la sirenita, Peter Pan, Arcanoe, Contro, Joe Las Ninjas, qué juego de mierda. Terminators. <risa> Terminators <risa> Tetris 1, 2 y 3, Super Contra Family Adams, Barnes of the War, Impossible Mission Muy lindo, muy lindo, muy lindo lista. Juegos de PC, y mira quién Un aparece acá. By. Nuestro amigo. ¿Cómo se llamaba este? Rodney. Rodney, boludo. <risa> el el skate rapa de DOS. Parece el, es, es. como el de Family, parece ser. Indiana Jones. Pero no, el Indiana Jones y la da otro, uno que es de plataformas. ¡Qué juegazo! ¡Qué, qué linda una nota de Monkey Island! Este es Monkey Island 2. ¿Qué te ponen? ¿Gráficos más o menos? ¡Mira qué es esto, boludo! ¿Qué más querés? <risa> no, eso está ¿Qué mal. más querés, loco? Ya, el zoom de, de esta fotito. Mirá. Sí, boludo, están re agarpados Esto uno de los mejores juegos de la historia y le ponen bajo un gráfico, en gráfico boludo. Cada fondo es una obra de arte. Este jueguito, mal. No, oh, boludo, esta página en Acá blanco el... y negro, sí, ¿eh? esto el... son los clasificados de los prostíbulos infantiles. <risa> el rubro 69. El rubro 69 de los niños era eso. Te iba a decir exactamente lo mismo, boludo. Eh, Club Taco. No, Mira que la, taca, taca. la Club Taco busca. Además, al... mirá el Mario este me, semi buzzle con anteojos de sol No tiene anteojos de sol Es como que ah, es, tan, sí, es, tan es tan pequeño tan, Que sí, quedó como explotado el sí, color sí, negro sí. Cuando lo redujeron Club Taku, Nintendo Nintendo busca No sé si Club Taco o si Nintendo Busca a Nintendistas <risa> <risa> Si querés sentir la emoción De los videojuegos de salón ¿Cómo? Con la línea compatible Nintendo, podés llevar a tu casa a Tortugas Ninjas, Doble Dragon, Tetris, Dragon Slayer. Re extraño el mensaje este, boludo. Como que es muy entendible. Y más títulos para ofrecerle todas las novedades simultáneas con Japón y Estados Unidos. Los podés alquilar o comprar en Nintendo. Es, es básicamente Taku siendo elegante con su, sí. con su venta. Y esta, esta publicación me parte el alma, boludo. <risa> en games y cartuchos tenemos la más amplia variedad y el mejor precio. Family Games. Termi... Yo sí, les compro a ellos. Me compro esto totalmente. Seguro encontrás una rareza, incluso si vas a comprar No, yo, yo le compro a este, boludo. Via Club Nico. <risa> <risa> yo le compro a este, boludo. Que tiene mi nombre. No, <risa> oh, y mirá quién apareció, el siempre, el, eh, el siempre confiable y querido de Nano <risa> Todos los juegos para PC, Amiga, Cómodo, el MSX ZX Spectrum, boludo. No, sí, eh, la verdad que esta revista aposta, es como el Big Channel, es como... Lo mejor son las publicidades, es sí. los mejores momentos los tenemos, mirá, con esta página sí, de Malvin sí, Negra, sí, sí. ¿no? Mirá, el viejo y buen Ending Man, boludo, siempre confió en Ending Man. Family Game, este sí es el Electrolab, mirá. Claro, mirá, esta sección se llama Marketplace. Marketplace... Otra que el de Facebook, boludo, mirá esto ah, este no, es el marketplace. Esto es el Marketplace Club de video de la casita <risa> Dale con el action set, boludo Super game <risa> <Pero el> Nintendo <risa> Family action set Super, super game club. club del videojuego, cero Claro, no es tanto un club es. Va, sí, un club porque te alquila Mirá el SICK, muy bueno, boludo Pareciera como que tienen relieve esas letritas ¿No? Espectacular. Eh. Quiero este family, boludo. Me encantaría Y este joystick me encanta, boludo. Me parece re lindo. El joystick Virgin. Y mira, acá está esta consolita también. La de robusto diseño. Sí. Y como quien no quiere la cosa, se ha terminado este número y vamos a sacar unas inscripciones en unos numeritos re chiquitos, boludo. Que puede llegar a ser un password. O eso? Puede llegar a ser un password misterioso. Vaya uno a saber. Vaya, lean a saber. Después le tendríamos que preguntar Y acá tenemos, bueno, por último Bill Game nos hace un último regalo <risa> que Un es... último recordatorio De que... Todo lo que se vio en la revista juntos en un solo aviso Que está muy lindo boludo. Está muy lindo Muy muy lindo es esto Y bueno eh, Este fue el primer Y quemado Este fue el quemadísimo primer encuentro Con... Lo que vamos a dar en llamar la máquina del tiempo, calculo o algo por el estilo. Este segmento todavía no tiene nombre. Y me parece que ha sido muy entretenido. Hemos visto cosas... Eh, por demás curiosas, me he cansado de decirlo. <risa> y espero que les haya entretenido a ustedes también. Calco, ¿qué, ¿qué te ha parecido este, este viaje por agosto de 1992? Divino, y la verdad... Oh muy afortunado me siento de poder hacerlo, puesto que en esa época yo tenía 3 años y no tenía la conciencia para poder apreciar todo lo que hemos apreciado a lo largo de esta bella, de este bello ejemplar. y Bueno, si les gustan los videos que estamos haciendo, les vamos a pedir que se suscriban al canal, por supuesto, que activen la campanita si quieren estar al tanto de nuestros nuevos videos. Eh, y si quieren hacernos el aguante... Que compartan el canal con sus amigos y amigas entusiastas de la Action Games ¿Qué más? Eh, suscríbanse, síganos en nuestros Instagram si quieren, que están las direcciones en... En pantalla, eh, Que están las direcciones en la descripción del video Ay, no dije lo de, dejen sus comentarios Y déjenos, por favor sus comentarios, no, claro, yo tenía que haber cerrado de otra manera y ahora les preguntamos a ustedes, ¿han vivido de la experiencia Action Games eh, allá por, por su época? Eh, ¿Tuvieron alguna? ¿Se acuerdan de este, de este número? ¿Tienen algunas curiosidades más para contarnos? Déjenlo en la caja de comentarios. Así que eso fue todo y espero que les haya gustado. <risa> Chao.